...procede inmediatamente a apoyar una posición... Ah, ...me refiero al tema del señor aquel... ...que supuestamente andaba en el barrio... ...buscando un chin de arroz o aceite... ...para cocinar algo en su casa... ...porque no tenía que cocinar... ...y resulta que ya estaban, estábamos dentro del periodo... ...del toque de queda... ...una patrulla se detiene... ...intenta llevárselo, ahí están las fotos... ...ahí está el video... perdón, ...donde eh, eh, este señor... ...pues se niega a montarse en la camioneta... Porque la policía le alegaba que estaba en el toque de queda. Bueno, eh, la pregunta es, abuso policial de desobediencia de las normas? ¿Agentes policiales detienen hombre violó toque de queda, supuestamente para buscar alimentos? En, en día de los operativos realizados por miembros de la Policía Nacional en el toque de queda, agentes apresaron y presuntamente golpearon a un ciudadano que estaba fuera de la vivienda eh, pasada las 5 de la tarde el detenido Víctor Manuel García dijo que habría violado la disposición del gobierno en busca de alimentos para llevar a su casa ¿consideran ustedes luego de ver las imágenes agresión policial innecesaria o por el contrario el apresamiento fue resultado de la violación por el ciudadano del toque de queda? bueno ahí están las imágenes eh, ahí se ve que el señor está negándose a Subirse en la, en la, en la camioneta, del aguado. Lo, lo, lo primero, amado, que yo vi es como que el señor no, no está muy bien en sus cabales. Cuando el policía le dice que él se aferra a, a los hierros, ahí se pega, como, como decimos, como una cacata. Es eh, eh, eh, como, como que no está en sus cabales, como que le falta reaccionar. Indudablemente que hay un toque de queda y que cualquier eh, salida de ciudadano que no sea eh, autorizada es una violación a ese toque de queda. Y la única manera es también eh, de controlar esto, son los organismos que están dispuestos para eso, como es la Policía Nacional. Eh, Siempre hemos hablado de la metodología, que tenemos una policía que puede ser que eh, en algunos casos no esté preparada para eh, trabajar con la ciudadanía cuando se presentan estos casos eh, delicados. Hay, hay manera, ¿verdad?, para poder someter a una persona sin tener que llegar a una agresión física. Eh, hace falta también... Eh, un poco de, de capacidad interpretativa de, del ciudadano que se estaba tratando. Y, bueno, aparte de que sea una persona que puede ser que no esté ligada al tren productivo, que no esté eh, vinculada a, a, a sociedad, esta persona, pues, primero es un ser humano y por eso viene tanta solidaridad cuando alguien lo victimiza. Y en este caso, eh, la persona ha sido victimizada, ¿verdad? Y la gente ha reaccionado a interpretarlo y acudir a ayudarlo. Y acudir a ayudarlo. Aquí yo puedo ver dos cosas. Primero, un individuo que no prácticamente ni se sabe en qué día está. Y luego... Eh, un poquito de exceso, ¿verdad?, de parte de, de las autoridades, por la misma forma, tal vez, de una falta de, de un entrenamiento más, más más más profesional para tratar al ser humano. Mira, más allá de... Carolina. Eh, gracias, Amado. Mira, más allá de, de, esa, de ese trabajo que están haciendo las autoridades y que deben de cumplir con el mismo, hay un aspecto, un elemento, una condición que las personas o los seres humanos debemos de tener. Y es esa eh, identificación con los demás o esa sensibilidad humana. O sea, tú puedes cumplir con tu trabajo. Tú tienes que identificar cuáles son las condiciones físicas o mentales de una persona. O si sea, el Señor eh, no actúa como un hombre, como un ciudadano juicioso de que esté en sus cabales... La forma correcta fue en la que se hizo. Posiblemente, o sea, ese ha sido el impacto el que ha tenido. Estamos hablando de una no, persona... Adulta. El policía no es psiquiatra, para saber. eso, eso no, no, no lo sabe no, no nadie. No, no, no, no, pero claro. Es que que el señor no, se nada. le ve. El señor se le ve. Solo el hecho de que... Eso, una eso, gente... no, eso, no se, eso no se ve en la cara. Si fuera una herida, ok, pero el problema el mental no se ve en la cara amado de una persona tú te das cuenta cuando es una persona sana o sea, o, o sea alguien que tiene algún tipo de desequilibrio no no tal vez está borracho o drogado tal vez estaba borracho o drogado o sea, ahí el comportamiento te dice, porque ellos no son psiquiatras, ni son psicólogos, ni son médicos pero sí tienen una vista y tienen un cerebro que les dice bueno, vamos a ver cómo manejamos este caso es lo mismo que encuentran un niño en la calle no pueden actuar como si estuvieran encontrando a una persona normal que ande de irrespetuoso o sea, hay un sinnúmero de cosas que yo entiendo que ellos eh, si no lo han enseñado como dice Fulvio pues deberían de trabajarlo para que entonces no tenga luego el coronel que ir a redimirse a la suspensión de esto y hacer todo el espectáculo que para mí es de muy mal gusto tanto eh, cuando acontece y para quienes han buscado aprovecharse o buscar cámara de esto eh, se ve mal desde todos los puntos eso estuvo mal independientemente de, de si el señor eh, sale a buscar comida para que, que entonces que le den algo, el comportamiento de los oficiales y de quienes andan aprovechándose de situaciones como esta para el él, él actuó correctamente violando el, el, el toque de queda el señor, sí, indiscutiblemente, okay. es el comportamiento de los oficiales, por eso estuvo la suspensión tú, de uno de ellos si tú, si tú entiendes eso, ya hay que respetarte adelante, Jerry Sánchez. Ah, bueno, miren, ahí eh, decía eh, mi abuela, palos y boga y palos y no boga. Significa esto que si cumplo la ley es malo, pero si no la cumplo también es malo. Incluso yo llegué a escuchar a Carolina citar al presidente de Filipinas que dijo el que me encuentre en la calle, mátalo. Eso lo citaste tú, Carolina, pero que hoy estás hablando de defensa del ciudadano. Porque que a veces nosotros como, como personas tenemos que estudiar cada caso de manera particular. Ciertamente el señor, cuando la policía va, yo quisiera que me coloquen el video, porque tenemos que analizar la cosa del punto de vista y quitando el amarillismo de, de, de las cosas, verdad? Y, ve, y ver la realidad. Ahí se puede ver que los policías en principio están conversando con él y le están pidiendo que se retire y que se Míralo ahí. Es tan fácil de demostrar que miren, con él están hablando, le están preguntando. Eh, le está, es, ah, me van a, sí, sí, usted, pero usted está preso porque usted está violando el toque de queda que estaba buscando arroz, pero por Dios solamente el que no vive por ejemplo en una casa de primer nivel no sabe que esa es la estrategia que están utilizando la mayoría de, lo voy a decir así, eh, aunque duela la mayoría de indigentes los pedigüeños, los como se le dice, los piperos y los ladrones ahora mismo, no estoy diciendo que el señor lo sea, pero es una estrategia que están utilizando de ellos, de que donde quiera que van, ya no piden dinero en estos días. Lo que están pidiendo es por lo menos para una de arroz o para un chin de aceite o, o, o un huevo, es lo que te están pidiendo. Es decir, yo que digo por señor ejemplo, era, era un dirigente yo, pipero No, yo, no, Francis, me está sacando de contexto. Yo estoy diciendo que es una estrategia que están utilizando, pero que si lo investigan, ¿a qué no es una persona realmente eh, eh, que necesita eso? ¿Verdad? Y ve, ve, ve, a, ve a la comunidad y pregunta. Ve a la comunidad y pregunta para que te des cuenta. Y yo quiero preguntarle a Fulvio, yo quiero preguntarle a los demás compañeros, ¿cuál era la forma de despegar a ese hombre de esos barrotes que no fuera de la forma en que ellos lo estaban haciendo? Yo le voy a, decir. ¿A que no lo van a encontrar? ¿A que no la encuentran? No hay una bueno, forma. Gran, por... eh, eh, eh, ¿tenían que matarlo que lo maten? No, porque es que ese es el problema. Es que ese es el problema que queremos pescar siempre en ríos revueltos. Yo no, te no, pregunto no, que a no, pero espera un momentito. Tú tuviste que no hay forma. Pero tú tuviste tu espacio ahorita para tú explicar. Yo quiero que tú me respondas ahora. Responde la pregunta pero de manera tú, pues, responsable. Tú mi nombre, tú espérate, mencionaste mi nombre. Pero yo quiero que tú responda me respondas. Pero ajá, dime tú cuál es la estrategia que debe usar la policía en ese momento para despegar a ese señor de esos barrote. Atención policía, aquí hay uno que quiere ser militar para. No es que quiero ser militar, es que tú dices que había que tratarlo bien, pero no, pero no le explicas a los policías hay cómo debían hacerlo. Forma, no hay forma. No hay, hay muchísima forma. Hay muchísima es, forma. No hay hay forma. forma. Pero dísela, si ese policía hubiese tenido ahí una arma de, de tensión eléctrica. Igualito, por ejemplo, si no no, igualito no. lo estuvieran criticando. ese hombre. Es no, no, de ninguna manera. Si esa policía hubiese tenido también un plan de contingencia en esos casos y llama a un psicólogo policial, por ah, ejemplo. Ah, sí, sí, claro que sí. ¿Eh? Lleva a tu psicólogo y trae a la República Dominicana, pero por Dios, Fulvio. Pero, Pero por Dios, Dios no podemos querer sacarle no, provecho si eh, eh, solamente. Y no, queremos, no podemos querer sacarle provecho a todos, señores. El Señor, lamentablemente. Porque sea pipero, no es un ser humano. Eso, eso, es, lo que yo, eso es lo que ustedes quieren sacarle provecho. y decir, No, ah, no, no, que no si yo no sea, estoy hablando de sacarle no, provecho. Yo no estoy hablando aquí en ningún momento de sacar provecho. Sea, yo dije en mi opinión. Y tú que me tratar... estás preguntando y yo te yo estoy contestando. Puedo. Es muy bueno venir aquí a atacar a los policías que están arriesgando sus vidas en la calle. Yo no calle, estoy atacando loco, a la policía. Fíjate que, es que, que no ataqué a la policía. Eso es lo que Fíjate tú estás diciendo. No lo ataqué. Vamos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar es la que a opinión A ti te de gusta hablar ya. muchas cosas. Muy, vale, muy alegremente no, muy, muy alegre, no, es que, es que, no, es, tú, es que tú eres muy alegre bien. hablando y acusando a personas. Claro que soy alegre. Yo estoy atacando a la policía. Porque es muy bueno venir a solidarizarse ahora un momento de populismo eh, eh, con el señor y, a, y acusar a la policía de no, de, de, de, de, ser, de ser violento cuando fue él que se resistió. Si hubiese sido realmente una persona humilde, no se resiste y se va. Ah, pero se pegó de los barrotes. ¿Y de qué forma lo despegamos de ahí? Que no sea a la fuerza. Ve a Estados Unidos y muéstrame un solo país del mundo donde no se utiliza la fuerza cuando la gente se resiste a cumplir la ley. Te reto a que lo haga. Bien. Eh, gracias, Giovanni Francis. Bueno. Francis. No. bueno, la verdad es que, que es pintoresco lo que pasa cada día a las 5 de la tarde. Lo que debiera de ser un recogimiento propositivo para no solamente cumplir, sino para defender la vida y para proteger la vida. Obvio que hay personas que siguen eh, como lemente, levente, que no y también uno desconoce cuáles son sus necesidades y yo no digo salir muchos. Yo me como pero, el policía. Pero tienen, tienen todo un día para hacer la recolección de comida, de abastecerse. Y a las cinco, reguardarse. Creo que ciertamente la policía está haciendo el trabajo y debo de, de asumir que prevalece la autoridad. Ahora, deben aprender a diferenciar por la edad del individuo, no importa qué condición tenga, y ser astuto para evitar caer en el chanchullo, en la, en el amarillismo, como decía Yardyán. Este señor violentó las reglas, pero a la vez es un ciudadano que parece ser, tiene dificultad eh, o de un comportamiento que no podríamos nosotros ahora mismo con este estado de necesidad cuestionar, sino que la policía Debió de ser un poquito más astuta y no dejarse llevar hasta el nivel de que había que llevarse este hombre. Yo diría que con la persuasión y plantarle una vigilancia hasta que él empiece a caminar y lo detengo y me lo llevo, tocando en el barrio, ¿En, en cuántas horas. Ay no. Dios, No, es que, no se va, es que ese señor no se iba no se iba, no. ese no se iba a quedar ahí. Él se iba a terminar esa conversación pidiendo. Y más para ah, adelante sí. le iba a grabar de nuevo. Y más para adelante iba a iba estar ahí. Se iba a resistir o no. le iba a grabar lo mismo, señor. No, no, pero inmediatamente empieza a caminar. Se atrapa, se deja un policía en la esquina o en, en, en un extremo. Él no iba a poder caminar y se atrapa y se y se mete preso, es decir, no llegar a la al estado de de violencia Porque pero realmente. La, José, pon la imagen, en lo que Francis iba hablando, por favor, para que la gente pero, vea lo que pasó, porque eso ha sido bueno, la gente lo vea, realmente. No, no, pero dale para atrás, ya esa parte no, no. no, yo, no yo, yo hay no mucha gente que está viendo no, puede... otro, lo, yo sé que la policía debe hacer su trabajo. Y como no tenemos el método de la de la pistola eléctrica y las demás cosas. Eh, ahora, lo que yo entiendo es que la policía no debió de ir a llevar nada. Porque hay muchos presos que también han sido vejados, han sido maltratados personas y no le han llevado nada. ¿Me entiendes? Mira. Que lo haga la... que, que mira, o sea, no sé Ahí, si ahí están si hablando bien. con él, mira. Ahí, lo, ahí le están pidiendo. Déjenme... Sí, sí. Bueno, Concluye. Ellos canalicen las ayudas sociales a través de las ayudas sociales del gobierno. Pero no que la policía vaya a sacarse un virado. Porque, y bueno, me dicen que el jefe de la patrulla fue sustituido. Suspendido, suspendido. Suspendido. suspendido Deberían amotinarse todos los policías. Claro. Entonces, en condiciones como esas, tampoco está la de que si ellos están cumpliendo el trabajo, que es apresar a todo el que se encuentre fuera, porque como decía, no sé quién fue que dijo, realmente no se puede andar Fulvio con un con un psicólogo. Tampoco se, eh, hay manera de que se le tenga a cada patrulla un experto en, en amotinamiento. No, no, no es no es a cada patrulla, puede estar en, en su cuartel policial y el hecho de estar quitando policías sustituyendo, yo no estoy de acuerdo con eso porque ellos están cumpliendo con su trabajo bajo las oh, condiciones que tienen bajo oh, las condiciones que tienen ellos están cumpliendo con su trabajo, de a manera. eso policías lo que hay que educar Miren. y ponerle herramientas en sus manos Oiga. de, de todas maneras tanto Oiga. la policía con como la policía debe, debe saber que hoy día ya somos más público más cercano y siempre hay un celular, que es el testigo de Dios, que va a presentar los hechos tal cual sucedieron. Ok. Amado, tu, tu micrófono. Eh, tiene algún problema mi micrófono. Ya. Al ah, principio, ya. Ya se escucha. Ok. Quien no conoce el drama policial, tiene... Yo oigo un, un ruido en mi computadora. ¿Ustedes oyen algún...? No. No. Ok. Eh, soy yo, parece. Bien. Eh, yo le decía que el que no conoce el drama policial, eh, indudablemente que no tiene idea de lo que ocurre y lo que pasa dentro de esa institución. La Policía Nacional de la República Dominicana lo único que tiene es una pistola o un revólver para salir a la calle a hacer el trabajo. La Policía Nacional Dominicana no tiene una macana. ¿Ustedes no han visto policía con macana? Sí, sí, ¿Para? sí. Ellos, ellos tenía macana ahí. Tenía una no? macana larga pero, con la que daban la mano. Pero antes, el uniforme del policía incluía una macana de reglamento. Una esposa. Algunos a veces no tienen la esposa. No la hay. Por eso utilizan los tairat eh, sí. La Policía Dominicana no tiene un gas pimienta. La policía dominicana no tiene una pistola eléctrica. La policía dominicana lo único que tiene es un arma de fuego. Por eso cuando llegan a los lugares, vienen ya con el arma en la mano... ...porque es lo único que tienen y no saben lo que viene de allá para acá. Ahora bien, yo lo que pienso es que nosotros tenemos que poner en, en, el, en equilibrio... ...tal como dice el título del de, eh, el tema. ¿Es una falta policial o es una falta del ciudadano? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que queremos nosotros como nación queremos una policía que cumpla con la ley y haga cumplir la ley o queremos una policía que actúe así como dicen los viejos si el tipo es un, un un pobre indigente no no tiene no se puede obligar a que cumpla la ley porque el pobre el pobre entonces tenemos que tener eso muy en cuenta porque el yo padre le voy a decir a... amado es lo que nos tiene así a nosotros entonces definitivamente él incumplió la ley la policía está cumpliendo la ley eso es cierto. Ahora la metodología existen muchas. Francis, te, te sí. voy a hacer la pregunta a ti también. ¿Qué tú ¿Hale? harías en ese caso? Ponga las imágenes para que la gente lo vea. Cuando Entonces, están hablando con él, él se aferra a los barrotes. ¿Cómo tú lo despegas de ahí? Si tú sí, eras... dije, cualquier policía dije del que... mundo lo obliga a quitarse de ahí de la forma como sea. Porque Mi... hay un principio de autoridad que no estamos tomando no, en no consideración. Y te voy a decir algo. No tiene que, que verlo. Te voy no, a decir vi, algo. Una de las actitudes típicas del dominicano es hacerse loco cuando cuando eh, hay una situación en la que es conveniente hacerte loco. No me refiero a hacerte loco como tal, en términos, sino lo digo en términos figurativos. ¿Por qué? Porque hacerte loco es bueno, hacerte que tú no sabes, hacerte que tú no estás atendiendo, hacerte que tú no viste lo que pasó. La policía que pasó. no puede seguir siendo... Eh, espérate, no Francia, déjame siendo... terminar mi tema, Francia, espérate. Sí, Porque la me policía mando, no puede mando. seguir siendo un show. Entonces, hay otra cosa. El jefe de la policía se puso a estar cantando como gallo y acaba de poner como gallina. Sí. Se puso a estar diciendo a la policía, a mí el que venga con vaina lo extraño y me lo llevo. Entonces, si tú estás diciendo a la policía, ustedes tienen que cumplir la ley a como sea, no le venga ahora a suspender esa patrulla por el hecho de que actuó como debió de ser. Esa gente está tratando de convencer a ese idiota, óiganme, está tratando de convencer a ese idiota de que él está violando la ley que tiene que irse, que... Había que dejarlo. Él no quiso entenderlo tampoco. El ciudadano, aquí se habla mucho de derechos, pero nadie habla de obligaciones y deberes. Aquí se habla mucho de derechos, pero nadie habla de deberes, ni de habla deberes, de... No. Aquí de un nadie profesor. Oye, Francia, espérate un momentito. Aquí nadie respeta a la policía, aquí nadie respeta a la autoridad. Aquí se le dice al presidente todas las cosas que se le puede decir a un ser humano y los improperios más feos y graves. ¿Eh? Se la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El presidente se ha ganado muchas cosas, no de, no de la no no, eso, no, no, no, no, no. No no, no, no, no, no. Oye, yo no tengo que mencionarte a tu distinguida madre para explicarte una cosa o para decir que tú te has equivocado, Francis. No, eso, eso no. Sí. Entonces, eh, no. Aún, yo siempre sea. lo he defendido en esa parte. Exacto. Entonces, eh, aquí pasa eso. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es la sociedad que queremos, cuál es la sociedad que queremos, ¿Y qué, cómo debemos actuar? Yo te voy, a, te voy a decir una cosa. Yo pienso que la policía ha actuado en este en medio de todas estas situaciones, ha actuado de manera correcta. Y, y te voy a decir algo. ¿Ustedes no creen que esos policías también piensan para sí mismos? Carajo, yo ando en la calle arriesgando mi vida y la de mi familia para que estos pendejos quieran venir a la, en la calle a querer burlarse de uno. Piensen eso, son seres humanos, no son muñecos. Yo no estoy de acuerdo tan... con lo que hizo la policía al final. Estoy en desacuerdo en premiarlo y en darle de que comida y que lo haga no, en servicio social. Tú, ¿Tú sabes lo que hizo el, el jefe de la policía? Como Poncio hizo? Pilato, me lavo las manos eh, eso, eh, eso es culpa de ustedes. Cuando él mismo era el que estaba pidiendo a sus policías que ejercieran la autoridad y a este señor se puede ver en el video porque la, la gente lo está viendo, que en ningún momento en principio ejercieron violencia con él. Le están hablando, le están pidiendo que se despegue del barrote y que se vaya a montar en el vehículo porque está preso. No, él. Hay otro, hay otro, hay otro, ingrediente en esto. ¿Qué hacía ese colmado abierto? en toque de queda? Pero no era un colmado, es que no están viendo un colmado, la imagen. Es una, una casa, una paca, una paca, una, paca, paca una paca casa Donde él está pidiendo. Una casa un de familia. Y yo debo decirle, señor, que si ah, él okay. tiene hambre, en el comedor está dando comida. Gracias. La, la, él tiene en la mano una fundita que parece sí. arroz y ella le está pasando algo con aceite, la señora de la casa, porque es una casa de familia Sí, es una casa de familia realmente entonces a él se le está pidiendo que se despegue de los barrotes porque está preso y en ningún momento accedió todo lo contrario, se aferra más y entonces ¿de qué forma lo despegan? porque si le ponen un corrientazo con, con la pistola de corriente, también es malo, pero si le tiran el gato y también es malo, porque que, señores Ahora, y con esto voy a concluir mi parte. Ahora, lamentablemente, me tu doy parte terminó que, hace rato. Oye, no hemos cambiado, de, de, de amado. La, de la sociedad de, de cuando eh, Jesucristo y la de ahora, no hemos cambiado absolutamente nada. Preferimos a Barrabás que a Jesucristo. Bueno, mira, sabes, definitivamente la sociedad tiene que saber. Y estos episodios, aunque parecen de mal gusto, yo vuelvo y repito. La policía tiene muchísimos métodos de someter a una persona hey, a, a la obediencia. Óyame esto. Hay, como dicen, hay llave. Hay fórmulas de que una persona se, se pueda mantener después que empieces tú a manipularle una, una mano donde se está agarrando, que no se suelte. ¿Y eso fue lo que le hicieron? Justamente eso fue lo que Entonces, hicieron. Francis. Eso, eso. Es técnica de obediencia de la policía. Ahora, el pueblo que sigue eh, desafiando, que sigue desafiando de forma incorrecta, está convirtiendo la cuarentena en otra cosa. Estamos relajando con esto. Y si seguimos relajando con esto, más esfuerzos de autoridades, de nosotros con una baza de tiempo opinando y dando y dando ideas y procurando, quédate en casa usa la mascarilla mantén la distancia no va a servir de nada y si esto la policía da el mensaje al final de que le da un fuetazo a otro cuando se tiene en el tiempo de el periodo que tiene la policía el control porque vuelvo y repito he dicho y sostengo que definitivamente el estado de excepción nos quita derechos fundamentales como es el tema del libre tránsito y de la libertad ya a las 5 de la tarde nadie se le garantiza la libertad si no es preso ni, que ni, no ni lo lamentablemente vamos a, a a tener un resultado eh, no muy halagüeño si seguimos en estos canes Así mismo es. Bueno, eh, es indudable que hay una situación aquí bastante difícil y lo deslegable es que hay gente que sale inmediatamente a buscar lo que es viral para entonces sumarse al coro y que le den like y que lo vean. Eso sí es grave. Es una situación, ese amarillismo, como decía ayer esa actitud de nosotros querer estar... Eh, ...aprovechándonos de estas circunstancias. Eso es peor que lo que pasó ahí en el acontecimiento. Porque es servirse, se, se, beneficiarse de una situación como esa... ...para darte tú mismo, darte brillo, darte, eh, hacer, darte a conocer... ...que la gente te siga, que la gente te dé un like... ...que la gente entienda que tú eres un defensor del pueblo. Eso es, es terrible. Es terrible lo que está pasando en esta sociedad en ese sentido. Bueno, señor. La misma actitud de, de, de, del, de, de, del jefe de la policía, del director. ¿Eso se puede ver como amarillismo sí, también? Todavía.